Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Estoy de vuelta en este canal llamado Tales. Mi nombre es Daniel y en esta ocasión quiero platicarles de algo que está sucediendo últimamente en YouTube. Y resulta que en muchos canales están poniendo videos como Trabaja en Canadá sin inglés. Fácil, rápido, sin problemas. Sobre todo FÁCIL. ¿Qué les puedo decir? Miren, no es que se haga fiestas ni nada por el estilo con el único objetivo de informarles y no de confundirlos. Cuando yo estuve en Canadá del 2017 al 2020, no tienen idea de cuánta gente, sobre todo de mi país de origen México, le batalló muchísimo con el tema del inglés. Frases como, no inventes bro, siento que estoy mudo porque nadie me entiende. Es cierto, cada vez hay más latinos en Canadá que años pasados, pero también es verdad que han llegado más filipinos, hindús, chinos, europeos, etc. Y Canadá es un país multicultural y no solamente está conformado por solo una etnia o un país. Supongamos que consigues trabajo en Canadá, pues te va a tocar convivir con gente de todos los países del mundo y con diferentes nacionalidades, diferentes acentos, etc. Y pues obviamente ellos no hablan español y tú no hablas chino, filipino, hindú, etc. Entonces el único idioma con el que pueden comunicarse entre ustedes, entre compañeros del trabajo, en la escuela, etc. Pues ¿qué idioma creen que es amigos? Pues el inglés. Entonces la pregunta del millón es ¿se puede conseguir trabajo en Canadá sin inglés? Y no hay una única respuesta, hay múltiples respuestas. Pero la respuesta que yo les puedo compartir es... Depende, es posible, pero depende. Entonces, ¿de qué depende, verdad? Y pues depende también mucho de la suerte, de la fortuna... De que, por ejemplo, el primer trabajo que llegaste a preguntar... Resulta que ahí trabajan muchos latinos, muchos mexicanos, etc. Pero yo les pregunto, amigos... ¿Dejarían su futuro a la suerte como echar unos dados y a ver si salen dos 6 Pues es poco probable. Miren, la vida es como la lotería. Entre más boletos compres, más posibilidades tienes de ganar. Y en la vida, ¿cómo es comprar más boletos? Pues simplemente es adquirir más habilidades. Por ejemplo, una nueva habilidad que es hablar el idioma, en este caso el inglés... Aprender carpintería, electricidad, tabla roca, instalación de pisos, ¿me entienden? Adquirir más habilidades y esto significa comprar más boletos de lotería que te dan más posibilidades de ganar. Miren, vamos siendo realistas y usar la lógica y el sentido común. Si tú fueras contratista canadiense y llegaran dos personas, una por ejemplo un alemán y un mexicano, el alemán no solamente habla su lengua natal, que es el alemán, obvio, ¿no? No descubrí el hilo negro, pero también domina el idioma inglés. Y sabe carpintería y ha trabajado en la construcción los últimos 25 años de su vida. Mientras que el mexicano no sabe inglés, apenas ha trabajado 6 meses como lavaplatos, como mesero. Y los dos piden el mismo puesto de trabajo. ¿A quién creen que le van a dar el trabajo? Es obvio, ¿no? Porque miren, al fin y al cabo, el canadiense o el empleador este, lo único que quiere es alguien que sepa hacer el trabajo. Y el que tenga mejor preparación y mejores habilidades se queda con el puesto de trabajo. Es bastante simple la respuesta. Pero también depende de la oferta y la demanda. Porque a lo mejor esa empresa ocupa muchos carpinteros. Obviamente va a contratar a ese alemán, pero si necesita más ayudantes, más chalanes, pues como decimos aquí en México, pues le va a decir al mexicano, pues vente amigo, vente. Es más, tú vas a ser el asistente del alemán. Pero si solamente hay una vacante, obviamente la vacante se va a quedar con el mejor preparado. Porque también pónganse del lado del empleador o del contratista o como le quieran llamar, o del patrón. Este, se le va a batallar mucho con las personas que no hablan el idioma. Simplemente cuando se le den indicaciones de seguridad, este, que no entendió, pues esa persona puede tener un accidente, sufrir un accidente. Y entonces es muy importante que entiendan todas las recomendaciones e instrucciones de seguridad para el manejo de la herramienta, de solventes, de químicos. Depende de la empresa, como a mí me pasó en la fábrica de tinas, que todos los días en la mañana nos daban este, instrucciones de seguridad, eh, el manejo de las herramientas. Eh, a veces había temas que nos decían cómo utilizar el, eh, la navaja para cortar las mangueras. Tengan cuidado porque se pueden cortar. Bueno, pues suena como que les están explicando a unos niños chiquitos, pero... Es obligación de las empresas porque si tú te accidentas, ellos se lavan las manos porque tú firmas ese documento de que tú recibiste la capacitación. Y si tú te cortaste fue tu culpa y no puedes demandar a las empresas. Yo sé, yo sé, yo sé. Suena cruel pero la realidad. Y es algo que tú vas a pasar todos los días en Canadá o en cualquier país extranjero. Y es mejor estar preparado para cualquier inconveniente. Que simplemente te llegue esto sorpresa y no saber qué hacer cuando llegue un problema, por ejemplo un accidente. Ahora, el idioma no solamente es el único requisito. Es nada más para poder comunicarte con los demás. Realmente lo que tú necesitas aparte son los requisitos de la empresa y depende el puesto. Obviamente si el puesto pide carpinteros tienes que saber carpintería y debes probar o comprobar que tú eres carpintero o sabes carpintería o drywall o tabla roca o azulejo, etcétera ahora como ya les compartí en este canal próximamente yo voy a regresar a canadá el 2 de abril del 2023 ya muy pronto en menos de dos meses y qué voy a hacer allá recién llegando bueno lo más probable es que me meta de repartidor de comida rápida o de comida en bicicleta y aquí pues voy a tener que dejar de lado el ego porque yo en México era programador de aplicaciones de Android y estuve trabajando para una de las mejores compañías del mundo, no solamente de Latinoamérica, del mundo, que se llama Globant, para el cliente de Banamex. Y pues tengo que dejar eso a un lado porque si yo llego a Canadá poniendo mis moños, oye, yo quiero ser programador de aplicaciones Android, que lo mismo que yo hacía en México y quiero percibir el mismo sueldo o inclusive mejor pues me van a preguntar, ok, ok, ¿cuántos años de experiencia tienes en México haciendo ese trabajo? Pues les voy a decir, no, pues un año, uy no. Aquí ocupamos de 3 a 5 años de experiencia y tú tienes que tener un inglés muy muy fluido. Y aparte me van a preguntar, oye, ¿cuál es tu seniority? No, pues que soy Junior Developer. Me van a decir, no, aquí ocupamos Senior Developers. Personas con bastante experiencia, con un nivel alto de conocimientos de desarrollo de aplicaciones Android. Y tienes que tener un inglés muy, muy fluido porque vas a tener que conectarte con nuestros clientes que tenemos en los Estados Unidos. No tienen idea de cuántas entrevistas he tomado aquí en México y me dicen exactamente lo mismo. ¿Ven qué tan importante es el idioma inglés, amigos? Y quizás muchos de ustedes van a decir, uy, no, no, no, no, si así va a ser de difícil, pues yo para qué me voy a Canadá. Aquí estoy concha, aquí tengo mi jale. Quieras o no, pues sale para tragar, sale para comer frijoles, comerme los tacos los fines de semana, etc. Sí, está bien, está bien. Pero no quiero engañarlos de cine, No, está muy fácil, vénganse en inglés. Está regalado. No, no, no, no. Es más, agarren su pasaporte, compren un vuelo y vénganse así de fácil. No, así no es tan fácil, amigos. Créanme, si fuera tan fácil, yo, yo ya me hubiera regresado a Canadá desde hace bastante tiempo ahora en vez de estarse quejando yo prefiero mejor prepararme más ya sea tomando cursos de inglés y si no puedes pagarlos no pasa nada hay muchísimos canales que te enseñan inglés gratis en youtube hay muchas aplicaciones como el duolingo que yo ya hablé en este canal pero si no sabías existe una aplicación gratuita que se llama duolingo y hay muchas más para aprender el idioma y aparte puedes practicar el inglés en eh, clubes de conversación, hay una aplicación que se llama Meetup que puedes descargar para tu celular y ahí puedes contactar clubes de conversación, ahí puedes conocer personas de diferentes partes del mundo o personas como tú que tienen el mismo objetivo, que quizás se quieren ir a Canadá, entonces ahí puedes conocer a otro tipo de personas que comparten los mismos intereses y quizás, quién sabe, a lo mejor conozcas a tu futuro novio o novia, dependiendo el caso y de los gustos y ya para finalizar, yo les recomiendo que hablen por teléfono a las empresas canadienses. Hay mucho trabajo. Ahí está el Job Bank de Canadá, Workopolis, este, Indeed, etcétera. Llamen como los antiguos comerciales de Telmex, ¿eh? Llámenles, llámenles, <ríe> porque también se trata de practicar el idioma. Y qué mejor que practicar ya con una persona de recursos humanos que habla el idioma, que es nativo. Y ahí practicas este, hablarlo, el escuchado, y pues mandas tu resumen en inglés, ahí practicas la escritura, etc. Bueno, todo lo bueno llega siempre a su fin, y estaba muy chida la charla, pero ya el video ya sí son bastante largo. Entonces, espero que les haya servido esta información, y no se dejen engañar por esos youtubers que les dicen que es fácil, que es rápido, sin hablar inglés. Porque miren, al fin y al cabo, ellos buscan likes, buscan cantidad de views porque están monetizados sus canales. Y yo sinceramente lo hago con la intención legítima de ayudarlos y de todo corazón. Bueno, me despido de todos ustedes y que todos sus deseos se hagan realidad. Saludos, adiós, bye.